Volar, mi gente. ¿No les ha pasado que todo lo que ustedes hacen les molesta a alguien? Si subes de peso, que está subiendo de peso. Si baja de peso, que está sufriendo por eso de tan flaco. Si camina, no, ¿por qué camina. Que si tiene carro, que nada más quiere andar en carro. Que si sube, que por qué sube. Que si baja, por qué baja. Te quedas, que por qué te quedas. Me estaban hablando de que si tengo un piano gigante, que por qué tengo un piano gigante si yo no toco piano. Ustedes saben que desde pequeño las madres siempre te están diciendo qué tienes que hacer. ¿Qué no tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Por qué tienes que hacerlo de esta forma? O sea, pero ya es tiempo de que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Hacemos lo que nos da la gana ya y sin preocuparnos porque la gente piense porque siempre, siempre tú vas a estar equivocado y ellos, todos los que están afuera, siempre tienen la razón. O sea, vamos a vivir como nos dé la gana. Si queremos tomar, tomamos. Si queremos fumar, fumamos. Si queremos salir, salimos. Si queremos quedarnos, nos quedamos. Así que, mi gente, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vamos a hacerlo bien o mal, o regular, o peor, pero vamos a hacerlo. Yo soy Casanova, este es Casanova Films y aquí les va mi novio. sentado en la sala de su casa y ha llegado un correo a su teléfono es un que correo a su teléfono de Amazon diciendo no, tratar de entregar su paquete pero no, no había nadie en la casa y no pudieron abrir, entonces vimos que llevamos, entonces pues esto fue lo que va estaba sentado afuera ahí, esperando un paquete y me dijeron no, no, no, no ha llegado el paquete, tiene que esperar a que, hasta el miércoles oh, y la buscará ahora mismo pues sabes qué estaba haciendo la sorpresa que le tengo guardadita ahí, de ahí. Si yo estaba, no, de me de vamos a averiguarlo así que acompañe Sí, correctamente. Me voy a dar el para que pueda muy bien. Ahí está, exactamente FedEx me dejó algo ahí. Espera, mami, espérate, ponte para acá. Ponte para acá un momento. Aquí está, vamos a ver qué es. Okay, ahí está el papelito de FedEx. El papelito dice, el papelito dice que trataron de entregarlo, que tocaron una puerta que nadie les abrió y que lo devolvieron a la compañía FedEx, eh, que tengo que recogerlo hoy sobre las 6 de la tarde o esperar hasta el próximo miércoles o jueves de la próxima, semana. voy a ver si ya está mi paquete aquí tengo mi paquete aquí pero lo voy a poner aquí en el maletero por precaución Sobre todo, con la aquí llevo con mi cajita Ok, ahora vamos a pasar a Robos, más globos, punchado, aquí, cable de XLR, genial, mucha falta que me hacía. geniales que mucha falta que nos estaban haciendo ya para el lío de mezcla cuando tengo que mezclar en silencio a altas horas de la noche porque no puedo encender los carol y por último el señor de los señores cómo procedemos a hacer esto aquí está Gracias.